Me parece que ahora sí ya estamos. Ahora sí. Déjame checar por acá. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Almas en Conciencia. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Déjenme ver por acá si puedo checar. Ahorita Mercurio anda muy fuerte con Martes, es que todos los sistemas web están de cabeza. Sí, pues ahorita que, bueno, y ni todo siquiera todo me entra. Pues sí. Aquí según ya me aparece, pero yo no veo comentarios. A ver si desde aquí los puedo ver. Ahora sí. Ah, ya los estoy viendo. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Almas en Conciencia. Un programa creado... Puesto para ti, diseñado para que tú te des cuenta que eres un ser consciente, un ser sabio, un ser que realmente lo conoce y lo sabe todo. Eh, gracias, gracias por la espera, ya estamos aquí conectadas, conectados, bienvenido Facundo, eh, como cada mes tenemos aquí eh, a nuestro querido numerólogo que eh, siempre nos va trayendo temas bien interesantes. Yo sé que muchos de ustedes eh, pues van aprendiendo y vamos aprendiendo eh, de todo lo que él nos comparte. Y en esta ocasión pues precisamente por ser el día de 10 de mayo estamos eh, pues tratando de seguir eh, aprendiendo porque bueno pues estamos en este camino de sabiduría, en este camino de comprensión, de autoconocimiento y bueno pues la numerología eso es lo que nos da ese mayor entendimiento para nosotros, un camino de sanación, un camino de, de comprensión y aquí eh, nuestro querido Facundo siempre nos comparte que bueno sabemos que también él le encanta el reiki, sabemos que también es reikista pero bueno, pues yo aquí eh, me lo agarré para los números y que nos comparta todo esto que él sabe sobre los números. Eh, Facundo, bienvenido a eh, Almas en Conciencia, un mes más aquí conmigo. Gracias por acompañarme. Al contrario, gracias a ti, Maggie, por, por, hacer, por aguantarnos con tu, con tu audiencia cada mes. Aquí estamos a la orden. <ríe> Muy bien, pues el día de hoy traemos este tema eh, de mamá y que pues tenemos esa, nosotros como almas al elegir eh, nacer en esta encarnación, nosotros elegimos a nuestros padres eh, por vibración. ¿No? O sea, todo lo que tenemos en cuestión de temas que tenemos que aprender, todos los temas que tenemos que sanar, eh, trascender, llevar a otro nivel de conciencia, pues obviamente que escogemos a nuestros padres para poder eh, tener ese trabajo todavía más cercano y que no se nos olvide eh, en, en nuestra conciencia no y poder eh, trascenderlo. Entonces, yo sé que, por ejemplo... Eh, a través de estos trabajos de, de lo que estamos haciendo con respecto a, a papá y mamá, pues, eh, bueno, en este caso que vamos a hacer el de mamá, pues nos vamos a dar cuenta que ahí hay un trabajo en especial y que si no lo hemos identificado a través de los números lo vamos a poder hacer, ¿cierto? Es correcto. este De hecho, en, numerológicamente hablando, la figura materna no solamente es uno de los pilares que nos sostiene, cabalísticamente hablando, numerológicamente hablando, moralmente hablando, sentimentalmente hablando, sino también es el que nos guía a una socialización que en este último año ha sido tan vaculeada por, por el famoso bichito que, se, que nos que encontraron y este, que ahora está tan olvidado. No tenemos todavía una idea exacta del impacto que ha tenido tanto en esa figura como en la educación futura que tendrán nuestros hijos o los niños en general para un desarrollo futuro. Sí, sí, totalmente. Y sí, como bien dices ahora, pues eh, es una evolución eh, totalmente distinta esta parte de, del mantenerse a distancia y que bueno, pues también eso nos, nos ha llevado a hacer muchísimos cambios y, y por una parte, eh, he visto varios análisis donde dicen, por ejemplo, que pues los niños están como más supervisados, ¿no? Por los padres y, y están más en contacto con ellos, y que eso, bueno, pues eh, trae algunos beneficios, pero también quita a otros por la socialización con otros niños, ¿no? Más bien crea un conflicto, más bien es un conflicto, precisamente lo que te decía, les comentaba yo, que todavía no hemos disfrutado hasta dónde llega, ¿por qué?, porque los papás eh, empezamos una custodia de unos niños que no conocemos totalmente y ellos están en custodia de unos adultos que no conocen realmente. Entonces nosotros seguimos una educación como nosotros creemos que es la correcta, no la que necesitan. Y ellos están ese paso en una nueva era. Estamos entrando en una era de acuario en la que las estructuras en general, todas se derrumbaron. Los papás y los hijos tenemos que armar específicamente más las mamás, que son las que más tiempo están, van a estar con los hijos o que más compartan o entienden a los hijos. Este, tienen que construir una nueva estructura, ya no vertical, sino horizontal, como iguales, como compañeros, como... Como, pues sí, como compañeros de un viaje que van a empezar a abrir nuevos caminos. Y ese es precisamente el conflicto. Sí se ha dado un poco más de convivencia en el hogar, pero es un hogar caótico. A donde vayas es un hogar caótico que tenga hijos Sí. Y hay algunos memes donde dicen, en Alemania bajan los hijos y tu mochila y todo. Y en México, órale, fuera el carro. Sí. Entonces, es un poco... Que gráficamente chistoso, pero sí nos presenta una realidad que se ha estado viendo. Los, la violencia familiar ha crecido. ¿sí? Este, la, la imagen de mamá ha sido este, pues, pisada en cierta forma. Yo decía que esta pandemia a, a muchas mamás les sirvió para poder conocer a sus hijos, como dices, eh, porque no se conocían, ¿no? O sea, en casa cada quien tenía sus actividades, se iban a trabajar y, y no se conocían, no sabían quién era quién, no sabían… Eh, Cómo estaban eh, sus roles, ¿no? Entonces, eh, cada quien hacía lo, lo, sus actividades y se olvidaban. Y el fin de semana, pues, como sea, pues ahí como que se veían y ahí estaban. Pero, pues, eh, realmente una convivencia de, de todos los días, de cómo te sientes, qué haces, cómo estás, no había, ¿no? No existía. Simplemente a las mamás preguntales, ¿conocen a sus amigos, los amigos de sus hijos? ¿Sus hijos conocen a sus amigos de los papás? Sí, ¿no? Y qué les gusta, qué no les gusta, porque pues era como ya al final ya llegaban los papás cuando ya terminaban de trabajar y, y a veces ya hasta dormidos, ni siquiera teniendo oportunidad de, de platicar con ellos, ¿no? Pero pues esta bueno. pandemia les transformó toda esa, esa parte. Yo creo que muchos valoran y aprecian, yo tengo conocidas que aprecian muchísimo el hecho de que eh, pues el día de hoy puedan... Estar en esa convivencia con sus hijos y de todo lo que se habían perdido eh, por, por no poder estar. ¿no? Pero bueno, vamos, vamos, vamos al, al tema porque, híjole, ahorita vamos a empezar a sacar <ríe> números. Así que saque papel y pluma, por favor. Recuerden que Facundo lo pueden seguir en su página de Facebook que se llama Centro Holístico CAFA, con K de Kilo. Eh, ustedes pueden buscar en, en la página de Facebook darle like y consultarlo también si ustedes quieren alguna consulta ahí mismo lo pueden contactar, envíenle mensaje inbox eh, estuvimos ahí contestando eh, varias eh, preguntas que nos habían dado sobre las casas así que bueno pues también el día de hoy vamos a hacer eh, la consulta sobre mamá entonces, lo que vamos a tener que hacer, miren, ya aquí les escribí, es tu fecha de nacimiento, escríbela, súmala y todo el resultado lo vas a reducir a un solo dígito y también la de mamá. Así que, por favor, suma esos resultados independiente, el tuyo y el de tu mamá, pónganlos independientes y eh, pues ya ustedes dirán, ¿Qué número les sale a ustedes y qué número les sale eh, de mamá? Y ustedes ya, eh, aquí Facundo nos irá diciendo cuál es la vibración. O, eh, ¿cómo nos vas a decir? ¿El número que tiene mamá? ¿O vas a combinar los dos, Facundo? Eh, voy a necesitar que pongan su número completo, la fecha Ajá. completa. Y sí, al final, el, en un solo dígito. Este, el, nombre, el número de la persona que quiere consultar, que tiene la duda... Y que me ponga eh, también el de su mamá. Ok, sí. entonces que lo pongan número completo y, y, el y el final. Y también el de mamá, igualito como, como está este, eh, háganlo así. Yo sé que lo están viendo al revés, pero hagan un poco de esfuerzo, por favor. este Aquí está el, el número, por favor, pongan toda su fecha completa de nacimiento, el resultado que les da y eh, también el de mamá. A ver, este, ahorita que, que nos vayan compartiendo. Que lo pongan en eh, orden de día, sí. mes, digo, perdón, de, de mes, día y año. Ok, bueno, mes. pues aquí nada más nos están sacando. El primero que acabo de ver es el de María Díaz. Y nada más nos dijo, ella es ocho y mamá es seis. <risa> Híjole. Eh, eh, María es una mamá muy dura. Es una mamá muy estricta. Este, la abuela, o me refiero a la mamá de María, este, vivió una vida en que estuvo siempre protegida bajo el velo de, de tener el hogar perfecto, de el amor incondicional, de, de cuando voltea hacia atrás o hacia adelante ve el hogar, no ve el trabajo, este, que siempre estaba cambiando la decoración. Este, bueno, lo que podía cambiar en caso de que su situación económica no fuera muy, muy, muy desahogada. Este, vivió en, una, en un hogar donde este, se sanaban heridas constantemente con, con diálogo, con muestras de cariño. Y en el caso de María Villa este, muy seguramente es una mamá, como les dije, una mamá estricta en la que busca... Busca y busca y sigue buscando que la responsabilidad familiar sea perfecta, sea en conjunto, sea este, que no muestre las heridas que hubo en ese en un pasado reciente o lejano y quiere sanar el, el digamos que el karma familiar de las mujeres de su clan. Ok, muy bien. Eh, por acá tenemos a eh, Norma Leticia Nolepelo Nole Pérez. Dice que ella como mamá es 11 y su hija es 4 11 y cuatro. Una mamá que le gusta llevar al extremo todo. Este, le gusta... O bueno, no le gusta, sino automáticamente busca... Busca de las cosas difíciles, buscar los orígenes, de las cosas fáciles, tomarlas como un ejemplo. Le gusta ser, este, pues en cierta forma, el centro de atención. Y su hija eh, creció bajo el, el canon de que así deben ser las cosas. Una hija muy metódica, muy analítica, este, muy, muy, muy dada a los números, cosas exactas muy dada a razonar lo que le dicen y criticar si no es correcto lo que piensan cuando no coincide con sus pensamientos esa es una relación de mamá hija en que la abuela juega el papel de cómo decirlo de darles a cada quien un lugar pero decirles, tú estás aquí y tú estás aquí. De ustedes depende qué van a hacer. Ok. Si quieren saber algo, me lo preguntan Si no, pues no les contesto. Y en una relación, aquí tengo una que es, mamá es el 9 y la hija es el 9 ¿Las dos son nueves? Uh -huh. Necesitaría saber el día y el mes. qué ¿De quién? Tiene? De, de la que consulta. 27 del 07. 27 del 07. Es un 7. El 9 normalmente es el amor incondicional. A todo mundo, a todo mundo. Amo a todo mundo. ¿sí? Se pasa una mosca y también quiero mucho a la mosca porque es el un bonito ruido. Pero eh, hay muchos secretos guardados. Hay muchos secretos guardados que, que tienen que ventilarse, eh, las dos o nueve. Yo, mamá, tengo muchos recuerdos y secretos de mi hija que prefiero callar porque me va a causar un caos. Yo, hija, tengo secretos con mi mamá o cosas que no le he dicho a mi mamá, que también pueden ser secretos, que no se los digo porque no quiero quebrar esta relación. Las dos están luchando por tener una relación de amigas, de cordialidad, porque saben si que si se meten en camisas de las dos salen peleadas, ¿no? Ok, sí. muy bien. Y bueno, por acá tengo a otra persona que es Luthi Belmont y eh, ella nos manda la fecha completa. Eh, de su mamá es el 1909 de 1946 y... Y, eh, como hija, ella es del 10-10 de 1979. 27. 27 y 1. Um, hubo una relación, cuando nace ella, hay un momento en el que la mamá dejó todo, dejó todo absolutamente. Nació la, la bebé, en este caso, Mariela. Eh, Luz, eh, perdón, Lucy. no, Luti, Luti, Lucy Luthi Belmont. Luti. Nace Lucy y este, Ajá. Le absorbe la mamá la vida de Lucy. Lucy vive la vida de su mamá y busca... Cumplir los sueños que la mamá no terminó de cumplir. Sí, se convierte okay. automáticamente su heroína, su figura. Desde lo oculto más que desde lo abierto. ¿Sí? Uh -huh. Me explico. Este, ya van creciendo secundaria, madrandecitas, y los muchachos empiezan a voltear a verlas. Si yo mamá le digo a mi hija, mi hija, los hombres tienen que sufrir para, para verte, ella los hace sufrir y puede no durar sus relaciones sentimentales en la actualidad ok ¿Sí? bueno, pues ahí te la dejamos de tarea mi querida Luti ya ahí que tienes más información una disculpa eh, no sé por qué pero estoy tratando de captar los más comentarios posibles eh, tengo que estar saliendo y entrando de la página a el día de hoy Está como extraña la comunicación. Pero mira, por acá te está saliendo, saludando Perla Montada, y Crisanta Moreno, Rosa Santillán ya te están saludando. Te felicitan. Eh, les encanta que, que estés aquí en el programa. Eh, dice, yo soy Yasmín Pablo y eh, dice que ella es uno y su mamá es 22. Su mamá es 22. Su mamá le pasó de todo. De todo, de todo, de todo. Lo que se le ocurre le pasó a su mamá. ¿Sí? Este, más sería a preguntarle a, a, a esta muchacha si su mamá vivió holgadamente de manera económica o si siempre tuvo restricciones. Me es un poquito confuso en estos momentos. Necesitaría ver más su, su carta. Okay. Es, ella me, me da la impresión de que es yo. Ajá. yo yo y después yo y al final yo porque yo soy es una okay. líder es una mamá que como le pasó de todo sí, fue una mamá en cierta forma dura, una mamá que le decía, esto me pasó a mí no quiero que te pase a ti y ella de alguna forma veía los estragos que sucedieron, que le dejaron esa situación que le estaba hablando Ok, bueno, pues ahí está, ahí tienen más información. Aquí Ángel Ángel por siempre nos dice, mi mamá es cuatro, ah no, yo soy cuatro y mi mamá es cinco. Ok, mamá siempre estuvo cambiando, siempre estuvo innovando, siempre estuvo este, buscando qué hacer. Vamos a vender estos bollos de leche aquí en, el, en la colonia. Y llegaba la mamá y dice, ¿por qué tenemos internet? Vamos a venderlos en todo el país. ¿Sí? Y es más, aquí está un proceso, te invento un proceso de la nada. ¿Sí? Siempre estaba cambiando, viaja mucho. Este, y él es un cuatro Ahí influye papá con él. ¿Sí? Como el, el, el proveedor, él el siempre tiene una base donde llegar, donde tener, de dónde sacar. Por eso es un cuatro Y por lo mismo es muy cuadrado. Sí. A mí me dan el, el instructivo para seguir y si le falta una hoja, paro todo el proceso. No le muevo hasta que no venga alguien con un 5, que, que sea que se aparezca mi mamá y que pueda sacar adelante esto. O mis socios tienen que tener características que tenía mi mamá para que podamos funcionar bien. Si no, no jalo. Ok, bueno, pues ahí tienes más información. Para María Díaz, dice, el mío es... 2604 de 1985, ella es 8 y su mamá es del 27 del 05 del 63 y ella es 6, bueno es 33 y queda es un 6 es, es un 6 ella le, le gusta bueno, 33 por lo pronto es es el número este, maestro de los avatares habría que checar muy bien la, la, el resultado de, su, de la suma este, y el resultado de ese es el resultado de 33, ¿no? Como no es puro, viene de una suma de diferentes números. Entonces, lo vamos a tomar como un doble 3. Este, el doble 3 es el que yo me paro en una montícula y digo, yo soy. Yo soy. ¿La mamá era número qué? La mamá es el 33 y ella es 8. Ok. Entonces, como yo me paro en un lugar donde todo mundo me ve, soy automáticamente sinónimo de éxito. Seguramente no batallaría en el dinero. Sabe sacar dinero donde sea. Pero así como sabe sacar dinero, lo basta. Y su forma de ser es rápida, es vamos a hacer esto, pero ya en caliente. Vámonos ahorita mismo, en este momento lo hacemos. No nos vamos si no lo acabamos. Y si la hacen enojar, mata con sus palabras. Si es mamá, es una mamá estricta, es exigente. Es una mamá que exprime al máximo a los hijos para que puedan lograr lo que ella considera es bueno. Claro, me estoy yendo a los extremos. Debe haber una, un equilibrio, ¿no? Pero Ciertos de estar... tintes de eso, ¿no? Sí. Uh -huh. Ok, gracias. Mira, te saluda Daniela Cebaños desde Argentina. Dice que le encantan estos zooms. Dice eh, Daniela que ella es del 5-7-1978, su resultado da 1 y su mamá es del 17-5-1944 de y le da 4. O sea, ella es 1 y su mamá es 4. Ok, aquí me llama la atención, el día y el mes, ella es un 3 y su mamá es un 22, ¿Sí? entonces a ella le gusta presumir lo que, lo que mamá completó, lo que mamá ha logrado, si mal no me equivoco, las sumas. El, ajá, es 5 es, es, es y 7 y 17 y 5. Sí, 5 y 7, 12, 2 y 1, 3. Y la uh -huh. mamá es 22. Ajá. Entonces, eh, la mamá igual, le ha pasado de todo, ha vivido de todo la mamá. Y la mamá es una biblioteca andando o es un ejemplo de vida andando, dependiendo cómo le haya pasado. Tendría que ver toda su carta natal, su carta, perdón, su carta numerológica. Este, y en el caso de, de ella, este, de la hija, ella le gusta presumir que su mamá logró todo esto a base de esfuerzo, de sudor de, muy seguramente de la nada se levantó la mamá hizo, construyó mamá es una constructora pero también es una vara muy alta de igualar será mi heroína y todo pero es una vara muy alta de, de poder igualar en estos momentos pero Ay, bueno Ahí está. Una carta podremos decir si lo va a lograr ¿no? Ok, es... tenemos aquí a la bella Aide Rubio Y nos dice eh, que ella es del 06 del 10 de 1977 Y su mamá 06, ajá, 06 10 ajá, Y eh, su mamá es del 12 del 02 de 1944 Um, son son muy afines son muy comprometidas las dos la mamá igual mucho movimiento muchos una infancia muy movida este, seguramente quizás no en, en movimientos geográficos sino en movimientos dentro del hogar este, por ejemplo te hablo de a los ocho años yo me hice cargo de mis hermanos y de mi casa a los 12, este, o cosas así, ¿no? Maduro muy rápido, igual que los 22. Y en el caso de ella, pues, eso la, la enseñó a, el ejemplo de una mamá con estas características le enseñó a ella a adquirir el compromiso. Si nos vamos a casar, yo me comprometo a ser una señora de casa, pese a que tenga trabajo, que me desarrollo, etcétera, etcétera, y responder por los hijos. Sí. Pero así espero la correspondencia, porque vengo de un 5. El 5 es, en pocas palabras, el que vende. ¿Sí? Y si yo vendo, doy un bien y recibo un pago. Entonces yo adquiero un compromiso, pero ese es compromiso, espero que venga de vuelta. Y espero okay. que venga rápido. No tengo que esperar mucho tiempo. Ok. Eh, aquí tenemos a otra persona, Adri Quinn, eh, nos dicen que ella es del 0407 del 86. Eh, ah no, perdón, esa es la mamá. No, dice yo. Ah, perdón, es que no lo hice bien. Yo aquí está, este, separado. Ella es da 8 su resultado y su mamá es del 17 del 12 de 1958 y es 7. Ese 7 viene de un 11 previo, de día y mes. Ahí nomás lo cambia el año. Entonces su esencia es, es como un 11 escondido. El 11 escondido es el, como les dije antes, en el caso de Leticia, creo que era, era Leticia, les gusta llevar todo el extremo. Este, vamos a trabajar todos, sí, pero vamos a agarrar descansos de media hora. Espérame, pues, si nos daban una hora y media, no, va a ser de media hora. Vamos al extremo. Sí, o cada tres días descansamos, cosas así, ¿no? Y uh -huh. ella, eh, en un 8 adquirió esa forma de trabajar, ¿sí? De una mamá luchona, comprometida, este, que si le va a entrar algo es porque va a dar resultados, no va a dar medias, medias cuentas, ¿sí? Y quiere o trata que eso se refleje en lo económico, porque eso va a llevar automáticamente como mamá, si es mamá, un bienestar directo a su familia, a los que defiende como lo va. Ok. Aquí nos sale alguien, es, se llama Cuba Libre y eh, nos dice la mamá, o sea, ella es tres, su hijo es ocho y su otro hijo es siete. Tres, ocho, siete. Y siete. Uh -huh. Bueno, y es una mamá que, que cacarea mucho, cacarea mucho a los, a los hijos. Mi hijo esto, mi otro hijo el otro, mi otro hijo aquí mi otro hijo allá. Sí, este, se le llena la boca hablando de sus hijos. Es una mamá... Pues feliz, feliz, digamos que es feliz. Este, la hacen feliz sus hijos. Entonces... Como los, jacarea, los hijos reciben esa información y de una u otra manera se han convertido los pilares que protegen la figura materna. Toda mujer sueña con tener un protector, alguien que la cuide, que vea por ella. En el caso de ella tiene dos, dos columnas protectoras. ¿sí? un hijo que se encarga de lo económico y un hijo que se encarga de los compromisos que se adquieren. Sí, como que dice un administrador y un ejecutivo <risa> Pues ya ahí tiene todo este, La empresa completa Cuba Libre Anita Enríquez Nos dice Que eh, ella es del 07 del 12 Perdón, la mamá es del 07 del 12 Del 70 La hija es del 09 12 12 la mamá da como resultado 8 y la hija 7. La mamá viene de un 4 y ella viene de un 1, igual que las anteriores. O sea, es una mamá, es una mamá, bueno, no de las anteriores, del caso que vimos. Ah, no, pero lo vimos al revés. La mamá era Sí. Un, sí, sí. Bueno, en este caso es una mamá muy cuadrada, muy cuadrada. Este, si tu padre dijo que se hacía así, así se va a hacer y punto, sacamos Sí. A mí no me prendas con, con opciones. Así dijo tu pared. O así lo vas a hacer porque yo soy tu mamá. Se acabó. Sí. Y ella viene a ser este, el ejemplo de mi mamá. Me hizo como soy de fuerte. ¿Sí? Es el soy, es el tengo, es el yo. Es el yo hago, yo soy, yo puedo. Este, puede llegar a ser muy, muy cerrada las ideas, pero también puede llegar a ser, dependiendo de su carta numerológica, alguien que esté desde las sombras, esté pensando muy seriamente, ¿por qué no lo hace así y lo hacemos de otra manera? O ¿por qué no mejor lo voy a hacer de esta manera y no le voy a decir sino hasta que le presente el resultado? Ok, pues ahí está. Aquí te saludan, eh, dice Lupita López Ramos, dice, hola papá, soy Fer. Ah, mi hija, mi hija. <ríe> Aquí te están viendo. Eh, Adri Queen dice que para su hermana que está también escuchando el programa, dice, Amor. la hija es del 30 del 06 del 92, da 3 y la mamá es del 17, del 12, del 58, da como resultado 7. Ok. La hermana de Adri sueña con el apapacho. Es el lado maternal, el sufrido, el, el ejemplo de una mamá que tenemos, o a sea, nuestra edad, este, ideal. Sí. Al mismo tiempo, puede ser llegar a ser un pilar de casa, pero no se ha animado. Todavía le, le, le teme algunas cosas. Este, busca mucho el apapacho. Eh, y este, lo busca incondicionalmente. No que lo abiertamente diga, ¡Ay, quiero que me apapache! Incondicionalmente piensa, ¡Quiero a alguien que me apapache! Si es que no tiene pareja. Si tiene pareja, están inmersos en un, en este momento, en un pilar de fuerzas. Quizás haya alguna competencia entre el matrimonio, quizás sea una situación económica difícil por la que estamos pasando. Este, la influencia de la mamá, ahí nos habla de una mujer que está dispuesta a tomar el toro por los cuernos este, y que puede salir adelante, pero le cuesta trabajo. En este momento le cuesta mucho trabajo, tiene muchas cosas que aprender. Habría que ver su, su carta numerológica también. Ok, bueno, pues ahí tienen ya ustedes, van, van cada vez teniendo más información. Les diría aquí, por favor, que no se les olvide seguir compartiendo este programa. Recuerden que está hecho y diseñado para ustedes y que nuestro objetivo es que también, bueno, pues, a, así como ustedes van teniendo información, el intercambio energético es que ustedes lo compartan en sus muros nada más. Eso es todo. Es comentar algo. Este, estoy viendo ahorita los números, he estado comparando mentalmente he estado comparando los números que me han estado cayendo este, sí. hay, un, hay muchas dudas en, en mi papel, en mi rol de mamá con el rol que yo tenía de mi mamá ¿sí? este, hay muchas dudas en si estoy haciéndolo bien o lo estoy haciendo mal las mujeres al ser mamás este, adquieren automáticamente el rol de cambiar las cosas, de transformar, si, si ellas tienen un, una combinación numerológica segura, pues van a ser los mayores ejemplos, ¿sí? Como por decir el 22 en su lado amable, ¿sí? o el 6 en su lado puro, este, si no, pues van a ser un caos tremendo, este, como decíamos ahorita con la, mamá de, de esta, la hermana de esta muchacha, entre lo maternal y lo sufrido, la mujer al mismo tiempo se convierte en el pilar de una casa. ¿Sí? Llegas a una casa dominada por una mamá y vas a encontrar un hogar con calor de hogar, con comida calientita, aunque la mamá trabaje. ¿Sí? Vas a encontrar un, un hogar con un toque femenino, con, con calidez. Vas a encontrar un hogar, si hay mucho trabajo, si es una mujer muy ocupada, vas a llegar a encontrar algo de amor, ¿sí? En cambio, si llegas a una casa de un papá que tiene algún sexo, tiene características maternales muy altas, podrás encontrar una casa muy ordenada, pero lo primero que vas a encontrar es proveeduría, ¿sí? Pero no, no deja de ser una casa un poco más fría, un poco más pragmática, ¿sí? Si no hay papá, la mujer entra, y saca adelante una familia y más. Puede sacar una empresa y puede sacar un equipo de fútbol también adelante. Al mismo tiempo. Si hay una figura paterna, débil, la mujer no busca el apapacho, busca el desarrollo. ¿sí? Entonces, el pilar fuerte de un hogar no es el hombre. ¿sí? Es lo que tienen que entender las mujeres en realidad. Y los hombres sobre todo, tenemos que entenderlo también. El pilar fuerte de un hogar no es el hombre, es la mujer. Por eso es que se les dice, y no es por feminista, ni mucho menos, por eso se les enseña, el responsable de que funcione una relación es una mujer. La responsable de que te maltraten en tu hogar, que es la mujer. Los responsables que son que, que crezcan los hijos machistas, es la mujer. ¿Sí? Porque en la mujer nos encontramos todos. ¿Sí? Y la mujer al convertirse en madre, catapulta sus, sus habilidades, su, su inteligencia, su fuerza, su energía, y puede llegar a ser bruja, puede llegar a ser consejera, la maestra, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, que todo mundo buscamos en determinado momento de nuestra vida. Esta, para que vayan ustedes tomando también nota de esto. Eh, Lupi Mata, necesitamos más datos, nada nos mandaste el tuyo, necesitamos también el de tu mamá. Eh, Rocío Montes dice, yo soy del 6 del 4 del 69, da 8, y su hija es del 22 del 4 del 94 y da como resultado 4. Bueno, ¿cómo se llama? Ella, Rocío Montes. Rocío, este, debes pegarte mucho a tu hija. Debes estar muy al pendiente de tu hija. Tu hija es un 22 y ella va a buscar experiencias. A ella no le van a contar. Ella tiene que pasar por ahí para saber qué son las cosas. ¿Sí? Y eso la va a hacer una mujer muchísimo, muy fuerte, muy fuerte. Las 22 son unas mujeres muy fuertes, como les pasa de todo, agarran una fuerza sobrehumana prácticamente en el, a lo largo de la vida. Pero tienes que estar muy pegada, porque si sumamos el 22, se hace un 4. Entonces una mujer, va a ser una mujer muy cerrada, muy cuadrada, muy, hasta cierto punto intransigente. Entonces tiene que estar el, el lado hogareño, el maternal, el consejero, el sanador, el, el responsable, el noble. Sí, para que esa hija pueda, si ya está grandecita, este, pues puedas este, aconsejarla bien. Si está, es niña todavía, pues bueno, que puedas encaminarla a que cuando pase por todo, pues tenga otra filosofía de aprender la vida. ¿Sí? Okay. Y dejar el conservadurismo, porque con ella no te va a servir. Muy bien, pues ahí tienen ya información también. Eh, a ver, este, mira, es Bebet JG y dice: Yo soy, no, dice: Mi mamá es del 8, yo soy 6 y mi hija es 4. Tres generaciones. Órale, y se fijan que son de a dos cada uno la, la, la diferencia: 4, 6 y 8. Entonces dos, 4, 6 y 8. Este, <risa> ahí lo, lo que mejor le podría decir es que hay muchos conflictos entre figuras. Muchos conflictos entre figuras. Este, la abuela es el 8, la mamá es el 6 y ella, la hija es el 4. ¿Sí? sí. Bueno, ahí, ahí hay un problema generacional. ¿Sí? Que se tiene que sanar. Este, única y exclusivamente entre las mujeres. Que no intervengan los hombres para nada. Enciérrense en un cuarto, pidan una, una habitación de fin de semana en un hotel perdido en la sierra, una cabaña en la sierra, y enciérrense las tres. Y díganse todo lo que tengan que decirse. Sanen, sanen. Pídanse perdón lo que tengan que pedirse perdón. Den perdón a quien les pida perdón, pero salgan como amigas, porque ese karma que vienen arrastrando generaciones tras generaciones, este, tiene que sanarlo, porque en la hija está así como que machacando, como que purificó las, las, el plan familiar y lo está... Acentuando y pulviendo y perfeccionando para que cause más caos. Entonces piensen en la hija para que vayan limpiando ese karma familiar que vienen arrastrando las mujeres. Ahí la está. Femenina. Pues eh, gran trabajo por delante. Eh, por favor, Facundo, recuérdales a las personas cómo pueden contactarte porque Rosy Martínez te pregunta dónde te consulto. Nos pueden consultar, somos un equipo multidisciplinario de diferentes este, áreas. Nos pueden encontrar en CAFA, Centro Holístico Integral, con K, este, en, en Facebook. Este, ahí nos pueden mandar mensaje, les pedimos les dos, tres preguntitas, que, más, qué terapia les interesa, qué día sería mejor, a qué hora sería mejor. Y con todo gusto los atendemos. Los costos son muy accesibles. Muy accesibles y estamos disponibles las, o no que las 24 horas, pero sí a la hora, las horas que ustedes les sea más, más cómodo que puedan atenderse. Ahí está. Vuélvenos a repetir, por favor, la página de Facebook para que puedan contactarte. Centro Holístico Integral CAFA. Centro Holístico Integral CAFA, pues ahí tienen ya la información para que ustedes puedan consultar a Facundo. Nora Ramos nos dice, yo soy tres, mi hija es nueve y mi hijo es seis. Volvemos a lo mismo. Tres, seis, nueve. Se <risa> viene arrastrando una, una un problema generacional. Ahí habría que buscarlo en la abuela. En la abuela, ¿cómo vivió con el abuelo? ¿O qué diferencias había entre el caos de los abuelos paternos y los abuelos maternos? ¿Quién es el que hacía más daño? ¿Quién es el que presionaba más, ocultaba más al otro? Porque hay una diferencia de tres. El tres es salir y verme, yo, yo atraigo los reflectores. ¿sí? Soy el centro de la fiesta. Entonces hay, una, hay un sentimiento de de que no me valoran, me, me no me entienden, el 3 de, de Mercurio no me, no me dejan que me, me explique, me callan, me impiden que me exprese, entonces ahí hay un problemita que tiene que atender. Ok, bueno, pues ahí tienen, Nora Ramos, ya tienes la respuesta. Perla Moncada nos dice, yo soy del 8 del 1 de 1980, ella da resultado 9, y su hija es del 13 del 8 del 97, da resultado 11. Ok. Mm. Perla, eh... Viene de un caos, viene de un caos, de un reconocimiento, de un cerrar ciclos. Este, muy probablemente cuando la bebé nace, estaba en ese proceso precisamente, en un cerrar ciclos, en un, bueno, pues cerrar ciclos, pues sí, porque te conviertes en mamá, cierras el ciclo automáticamente de vida, pero están, tanto la mamá como la hija tienen una sinergia muy interesante. O que están llamadas a, a sanar heridas emocionales, están llamadas a sensibilizarse en la protección de mamá, hija. Sí, en, en acabar con esa intolerancia de orgullo, de tirano, de, de desamor que pudo haber eh, este, acompañado una relación de años. Este, y ahí juega mucho el, el ideal de pareja ¿sí? tanto de una como de otra ¿sí? véanse véanse a los ojos, platíquense ella es once entonces va al extremo como once definitivamente va al extremo pero va la conexión divina, entonces puede entender fácilmente y puede actuar fácilmente. Entonces, como que en ella está el, el punto medio que necesitan las dos para, para llevar una relación de madre-hija abiertamente genial de las dos mejores amigas del mundo que pueda haber. Ok, bueno. Mira, aquí tenemos eh, un caso curioso. Es, ella es del 19 del 11 de 1965 y la mamá que ya falleció es del 11 del 02 de 1937 es la información es de luz vargas eh, ella es 6 y su mamá es 6 repitieron repitieron mm -hmm. Eh, Luz Vargas este, y su mamá traen un 11 ahí coinciden es una también ahí hay que cuando se repiten los números o las, las sinergias o las vibraciones al final, en medio nos hablan de, de un problema que viene arrastrándose entonces yo lo que le puedo decir a Luz es que el clan femenino enfrenta la necesidad no solo de sanar energías emocionales, volvemos a lo mismo, porque ya vienen de generaciones atrás, sino de aprender a tomar límites. Este, tienen que sanar los vínculos que las atan con las mujeres del pasado este, y que aprendan a abrir el corazón como debe ser, no como les enseñaron sus cánones familiares, para tener una paz no solamente con ellas, sino con su alrededor. Este, yo lo que les, les recomendaría es este, checaran sus apegos y sus desapegos. Este, pongan atención a, a, a su rol de padre, madre, que pueden llegar a desempeñar o están desempeñando. No sé qué, qué situación tengan ahorita. Este, pero su pero no, mamá que, ya, ya falleció, su mamá. Ya falleció. Ella, en el, en el caso de ella, la, la, la. ¿Cómo se dice? La necesidad de. O sea, ya no tengo mamá, ¿no? quizás no tengo papá. O sea, la niña todavía sigue desubicada en este, en este momento, ¿no? Y eso se puede trasladar, como hicieron con ella, a su hija. Y su hija, a su vez, lo va a mandar a su hija. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sanar sus heridas emocionales. Hablar con mamá y eh, la niña. La niña herida tiene que hablar con su mamá y hablar, hablar muy seriamente con ella pero okay. todo es perfectamente todo se puede lograr Tienen seis lados va a haber pues un sí. entendimiento que se puede lograr muy bien, tenemos a Paty Santamaría Caltenco dice yo soy del 29 del 06 del 69 da 6 y su hijo es del 25 del 02 del 2000 y es once. Volvemos a, volvemos a lo mismo. Es un hijo que agarró el ejemplo de una mamá este, hogareña, maternal, este, sanadora, cuidadora de familia, y ahora quiere salir él a, a probar mundo. ¿sí? Eh, él quiere, hombre al fin, agarra, agarra el gusto de, de comerse comerse la civilización en, en dos, o tres, dos o tres platos. Especialmente si él los prepara. Este, aquí lo que tiene que aprender el hijo es la mesura. Ella tiene que entrar la mamá consejera y quizás un poquito castrante por el bien del hijo para, para cuidar a, a, a su hijo que va, va a aventarse corto. Él va a estar, va a estar bien. Eh, a él lo está protegiendo. Lo protegen todos los ángeles que, que puedas imaginar pero sí el, el interior de él es muy frágil es muy propenso al rechazo al desamor al, a depender de un ser querido a la soledad eh, sobre todo que la soledad es difícil de aceptarla en los once entonces ahí es donde, donde van a ser los, las diferencias que van a, a tener que enfrentar Muy bien, gracias Crisanta Moreno es, ella dice que es siete y su mamá era cuatro. Hay una no, mamá muy, muy, muy cuadrada, muy cuadrada. El chocolate espeso, por favor, si no, no me lo tomo. Entonces, Crisanta agarra una, una filosofía de compromisos, de aprender, este, que esperemos no se cabe nunca. Este, tienes que ir equilibrando, no borrando, porque nunca se puede borrar. Tienes que equilibrar el recuerdo de una mamá estricta, de una mamá, este, quizás hasta un poco injusta, intransigente, inflexible, este, terca con él por una, por una hija que esté abierta a ideas, que esté dispuesta a enseñar, que esté dispuesta a aprender cómo es tu siete actualmente. Este, no te limites en las cosas que vayas a tener. Estás acostumbrada de lo bueno o lo mejor dentro de tu nivel en que te desarrollas. Y esa es una forma de, de salir de tu zona de confort. Nada más cuida el gasto. Cuida el gasto y cuida... La forma en que ves la vida. Ábrete, siente el amor de la vida y proyectalo para que te vaya mejor. Excelente. Por favor, sigan mandando corazones, sigan enviando. Eso es súper importante y que sigan compartiendo la página para que sigamos creciendo y tengamos más almas en conciencia. Eh, por acá... Sí, por favor, contacten, contacten a, a Facundo. Buenísimo para poder sacar todo esto. Muchas personas, la verdad, Facundo, eh, me han enviado mensaje que sean... Eh, quedado muy eh, impactadas con toda la información que tú les das eh, en cuestión de los números y yo este, les digo es que él es bastante acertado eh, digo, y nada más es con los números porque hasta una ocasión yo le dije ¿qué me estás espiando? que me dijo no es solo lo que dicen los números y yo, <ríe> y yo ok eh, aquí tenemos a Margie Marge, Marge. Creo, espero haberlo pronunciado bien. Dice Facundo, por favor, yo soy 11, mi mamá era 6 y mi niña es 6. 6, 11, 6, 6. La enseñanza, este, la enseñanza dura que tuvo mamá, la, lo estricta que fue mamá, este, sí te dio. Sí te dio este, frutos, te dio resultados hasta cierto punto. Este, pero sí hay, noto cierta dependencia. No sé si, si hacia la figura materna, que es con, donde más me inclino, porque hay mucha relación entre el 11, el, uno y, uno, dos. Entre el dos y el 2. Entre el 2 y el 6. Hay mucha dependencia de lo maternal, del hogareño. De, de la familia, la, los lazos fuertes que define una familia con lo que es enfrentar al mundo, preparar a los hijos mi mamá me enseñó que esto es así, y a mí me resultó y así tiene que ser sí, pero vienen los tiempos cambiando lo que hablamos al principio, nos estamos enfrentando a una nueva era, entonces tu hija viene siendo otro seis entonces, observa qué mundo está, está recibiendo ella, cómo se va a desenvolver no es suficiente, y lo digo con la reserva del caso, no es suficiente el decir, con valores y buena educación mi hija va a sobresalir. Cuando afuera tienes un, un estanque lleno de tiburones que están esperando a que caiga un pescadito para comerse. Ahí está, toma nota. Te saluda tu hermana Perla Moncada, dice, yo soy nueve y mi hija es once. Este ya, ya, la habíamos. ¿Sí? ya la habíamos comentado. Ok, ya. ya, ok, muy bien, déjame ver por acá entonces, ¿quién más? Eh, Katy González dice, yo soy siete y mi mamá es nueve. Siete, nueve. De Colombia, bueno, y vive en España. Sí. ¿Qué caos heredaste de mamá? ¿Qué caos tienes en la familia que te recuerda a tu casa? Sería importante ver ahí la figura paterna. ¿Qué rol está tomando? Búscalos, Katy. Y me contactas, porque sí está muy interesante tu, tu panorama. Sí, Búscalos. pues, ahí está. Katy, por favor, contacta a Facundo. Eh, tenemos a Marce G.A. Dice... Eh, Creo que ella es del 04, del 04, del 79, da como resultado 7. Y su hijo es del 07 del 99, que da como resultado 6. Ok. 04 y 04, 07. 04, sí, está muy, está muy caprichoso. Pero está muy claro. Este, hay muchas cosas que tu hijo no está de acuerdo contigo, hay una relación, aunque puede ser cordial, una relación cordial de madre-hijo, hijo-madre, más bien hijo-madre, este, también es una relación difícil de aceptar muchos cánones que tú le has impuesto a tu hijo. Este, tú eres una persona más centrada, más tradicionalista, más, más este, conservadora en todos los sentidos, lo que se refiere a madre-hijo y el futuro de la vida, que él... Él está, él quiere aprender y seguramente te lo he dicho, mamá, yo quiero aprender estas cosas, déjame solo, déjame decidir, dale libertad a tu hijo, pero sí, sí acompáñalo, no, acompáñalo en las decisiones que esté tomando, pero no le digas así, no, no lo regañes tan seguido, o no le, o no uses esa frase que muchos tenemos, la tengo yo también, te lo dije. Ay, <risa> ah, ese te lo dije <risa> Ese te lo dije de los papás <risa> Hasta que lo empiezas a usar Te das cuenta y dices ¡paciar! Y aquí nos hace una pregunta No sé si te van a hacer falta más datos Dice, María de Los Ángeles Castillo Vega Dice, por favor, dime por qué pelea mucho Con su mamá Que es mi suegra, mi esposo Los dos son once son, son extremos los dos. Extremo, energía extrema mamá, energía extrema hijo, energía extrema mujer, energía extrema hombre. Sí. Los juntas es un 22. El 22, hay una línea muy, muy delgadita en los 22. Como puede llegar a ser como Bill Gates tranquilamente, o el, o el, o el amor que todo mundo va a recordar por toda la vida, como también puede ser la familia que se acaban entre ellos o la familia que se desaparece y nadie se dio cuenta de por qué ni se dio cuenta cuándo. Okay. Entonces, bueno. tengan mucho cuidado. Habría que ver los números que coinciden para que den estos, estos 11, este, y el número que ella tenga. Eso ya también ya sería como una consulta para que ella pueda... Sí. Eh ver más a profundidad Porque Ahí ¿no? alguien, alguien está jugando el papel del referee que se ausenta uh -huh. la figura de un papá que pone orden en casa cuando está el papá y está la mamá y está la hija y se pelean, ¿qué hace el papá? levanta la voz y se aplaca pero si es la mamá y la esposa ¿qué hace el hombre? se va Ok. Hay que ver qué pasa ahí en medio. Muy bien, pues bueno, ahí está el dato. Eh, y bueno, aquí nos hace la pregunta. Dice que su mamá es del 23 del 07, ah, pero no lo sumo. 2307 del 40 y el de ella es 3107 del 67. ¿Los dos son siete? Sí. Mes siete, 23, sí. Del 23 y del 30. Del 31. 31, Ajá. 5, 4, 17. Es el temperamento. Por lo pronto, uno de los factores es el temperamento. Hay que, hay que checar muy bien ese temperamento, uh, la desesperación. ¿Qué lo despertó? ¿Qué despertó el, el, el, ese, ese, esa mecha tan corta? ¿Qué les, hace, es, ¿Qué les hace, la mecha tan corta la vida tan difícil de convivir? Sí. A mí, a mí lo que me está sonando ahorita es, y no es por numerología, sino no sé, no sé cómo decirlo, este... ¿Es el carácter de la de una mamá rígida y el carácter de un hijo? ¿Es el hijo? ¿O es mm, la hija? Es hija, es madre e sí. hija. Ajá. Ok, y de la madre... Que está o cansada de una, de una mamá estricta o que ella quiere salir a encontrar ella misma las soluciones, ¿sí? Pero ya no saben cómo hacer para decirse yo quiero salir y, y yo quiero que haga las cosas como te digo. ¿Sí? Ya la tranquilidad, la paciencia, sobre todo la tolerancia, se terminó. Entonces uh -huh. hay que ver por qué. ¿Quién fue el detonante? ¿Si ¿Sí, la tradición materna o la irresponsabilidad de un hijo? Ok, bueno, pues ahí está. Eh, Mar Mar, no nos enviaste bien la correcta, la información. Nos estás mandando nada más los años. Hay que sumar todos los dígitos ahí, si no no hay manera de poderte ayudar. Ojalá que voleras a poner tu información Marmar. Mar. Mar. Eh, vámonos por acá. Tenemos a Mirtala Patricia. Que dice, hola Facundo, yo soy del 29 del 06 del 80, da como resultado 8. Y dice, mi mamá es del primero del 5 del 49 y da como resultado 11. Ok. Um, Previamente, día y mes, me está llamando la atención que son... Ella es un 6, es un día 6, y la mamá es un día 5. Mm. Hay muchas afinidades, sobre todo en el hecho de que la mamá le dice, órale mija, vámonos a esto, y la hija, sí mamá, vámonos, órale, vámonos, vámonos seguido. Este, a, a toda la gente que me está escribiendo ahorita, que me escuchan en el programa, espérenme ahorita que se acabe el programa y ya les, los atiendo a todos, no se preocupen. ¿Seguro? Para todos, a todos los atienden, no puedo tardar. Pero a todos los atiende no se preocupen. este La relación de Mirtala, ¿verdad dijiste? Este, sí. sí. Sí, Mirtala. A ver, este, sí, Mirtala. Ella, como que ella es la que cuida a su mamá. Sí, ella está responsable de su mamá, y es una mamá muy movida. O sea, ella, es, ella la cuida, pero no se aburre. No se aburre porque no le da chance de aburrirse. La mamá siempre está moviéndose. Ahora vamos a mover este pueblo. Ahora vamos a pintar. Ahora vamos a comprar. Ahora vamos a vender. Ahora esto, ahora lo otro. Aquí. Y la, la que tiene la labor muy materna es la hija. Es Mirtala. Este, nomás que, que cuide los límites. Este, que, que aprenda a poner más límites. Porque... Eh, ella viene también de un día de un, de un día 11. Entonces, sí es un poquito pues más más tendiente a más tendiente a la a perder la paciencia. ¿Sí? Okay. Porque Voy la mamá siempre está arriba. Siempre es alguien que recuerdan por la mamá. Ahí está. Mirtala, toma nota, por favor. Eh, vámonos por acá. Norma Leticia te recomienda. Y bueno, aquí ya nos hizo este, el favor de, de poner tu centro CAFA Centro Holístico. Por favor, sigan la página CAFA Centro Holístico. Eh, vamos a tener por acá, ah, bueno, también Rafael Castro te manda a saludar. Dice saludos excelente Facundo. Nina Mar dice mi mamá es 3, yo soy 5, mi hija 7 y mi hijo 7. Y el bebecito, dice el pequeño, es 4. Ah, caray. Ahí es toda una sinastría de familia. Ahí es toda una sinastría de familia. La mamá es 3, ella, ella es 5, la cinco. hija es 7, su hijito es 7 y el más pequeñito es 4. Cuatro. El, el más pequeñito va a ser el que las va a traer a las hermanas detrás, de, marcando la raya. Este, la mamá va, en cierta forma, va a de delegarle el cuidado del bebé a las, a las hermanas. Sí. Y pues la abuela está cacareando, la, que tiene toda una familia muy cosmopolita ahí con, con ella en casa. Este, aquí, pues bueno, si sí les... Sí le recomendaría que, pues bueno, en este caso sería una sinastría de familia y pues ese no es el, no es el tema en este momento, pero sí con gusto lo hacemos. Me contactan y, y pues les doy los costos y todo lo que hacemos para, para que pueda darse una sinastría bien hecha, bien hecha. Claro ya que... está, Ninamar, pues ahí ya tienes un poco de información porque sí es, sí es muy curioso. Pero se van a divertir. en casa, eh. ¿Eh? Divierte? Esta familia se divierte. Ay, ver ahorita que nos digan en amar cómo les va en la familia. Estela dice, yo soy 22, mi hija es 1 y mi hijo 5. Ella es 22 ajá. y los hijos 1 y 5. 1 y 5, ajá. Pues tiene una, una, una familia muy, muy, muy pujante en el sentido de que no se quedan sentados esperando a ver qué sucede, sí, este, es una mamá que ha marcado ejemplo, este, es una mamá que ha, este, no que se haya hecho sola en el camino de ser mamá, pero sí ha tenido que definir mucho, quizás el esposo sea alguien que viaje mucho, que trabaje mucho por tenerles las cosas, este, a los, a los hijos, o también puede ser alguien que ya no esté con ellos por diferentes causas y ella haya tenido que, que salir adelante. Pero tienen unos hijos muy muy pujantes, el 5 va a estar viajando, va, le va a gustar mucho viajar o le gusta mucho viajar. Este y la hija muy líder, muy pujante le gusta tomar la rienda de las cosas. Si se juntaran los dos en un negocio, muy probablemente pudiera dar un buen resultado, muy, muy buen resultado, porque uno haría y otro vendería. Ok, gracias. Lucy Flores dice saludos desde Ecuador. Ah, Ecuador. Eco, eu, perdón, es Eugenia. Eugenia eh, nos dice que ella es cuatro, su primera hija es nueve y su segunda es diez. Uno, sería. Uno, bueno, el diez. El 10 normalmente algunos números dicen que se quita el cero que no, que no vale pero sí vale porque el cero potencia el número previo que está a él si es uno dos tres cuatro cinco 250 no importa los potencia en este caso potencia a la líder potencia a la desconfianza potencia a la ausencia de un papá ahí okay. se lo dejo bueno Ivonne eh, y este Espejel Macías nos dice que ella, me, perdón, su mamá es del 11 del 01 del 52, que da como resultado 2, y ella es del 14 del 08 del 77 y da resultado 1. Una relación, se me atreve una relación difícil, esperemos que ya haya superado el... el las cosas que la diferenciaban, este, pero me habla de una relación difícil, de, de que mamá decidía todo y la hija la obedecía. Este, ¿Quién es dos? La mamá, ¿verdad? Sí, la mamá es dos. Ah, bueno, es al revés. En el que la hija decidía y la mamá aceptaba, a, a, decía que sí a todo. Eh, ¿Por qué? Porque uno es papá, dos es mamá. Entonces, papá ese que reparte el y desparte, y mamá es la que dice, Órale, yo te apoyo, vamos a hacer. ¿Sí? El producto de los dos es un tres, es un hijo. Entonces, ¿qué es el producto de los, de, de los dos? Una casa, una relación, etcétera, etcétera. Hay una macuerna muy, muy padre en este momento. Esperemos que hayan superado los, por los números previos que hay, que hayan superado todo, las dificultades a las que se toparon para llegar ahorita. Si no lo han hecho, les voy a recomendar mucho este, a, pues, contigo Maggie, pueden consultar con Maggi los registros este, una constelación este, o directamente conmigo digo, no me gusta echarle mentira a la gente si les digo que les puedo ayudar con la numerología, lo hago con todo gusto pero creo que les daría mucho más beneficio una consulta con Maggie que conmigo pero si sí necesitan saldar muchas cositas que traen guardadas las dos. Muchas. Muy bien. Eh, Carolina Rodas, que es su mamá de Lucy Flores. Lucy Flores, a ver, aquí va. Dice ella, Carolina es del 9 del 27 del 74 y su hija es del 4 del 3 del 2013. Es una... Claro, es Lucy, ¿verdad? Lucy Flores, sí. Ok, Lucy. Um, hay mucha relación con la, con, la, con la figura materna, tienes mucha relación con ella. De hecho, aprendes como si fueras tu mamá, en cierta forma. Mamá, ¿qué habría hecho con esta información que me está llegando? sí. Este, mamá, ¿cómo lo habría acoplado al clan o repartido en el clan? Este, mamá aprendió esto, ¿cómo lo habría manejado? ¿O mamá se enfrenta un problema, así como yo lo estoy haciendo? ¿Qué me aconsejaría? ¿O corres con ella a pedirle consejo? Aunque sea platicarle, nomás platicarle. El consejo puede no ser... Este, enfocado al trabajo, pero sí puede ser enfocado a la forma de actuar. Uh -huh. Ok. Eh, tenemos por acá a Sandra Arroyo y dice, yo soy 10 y mi mamá es 8. Mamá es 8, una mamá muy, muy dura, muy dura, muy regañola, muy, muy Orgullosa, puede ser hasta un poquito tirana, mami tirana, ¿no? Este, pero es una mamá a la que tú ves, así como que si mamá no hubiera sido así, yo no sería alguien confiable. Sí, aunque en más de una ocasión estés pensando, me trató injustamente. Ok, pues ahí está eh, información. Para María Can Castilla, Dice que ella es 11 y su hija es 7. Su hija es 7. Vas a ser una mamá o eres una mamá que le gusta, bueno, que se inclina mucho por demostrarle y enseñarle a tu hija las cosas. Este, si a ti te, no sé, no te fue bien, digamos, con un novio, le vas a decir a tu hija. Hazles así para que sufran y se enteren y sepan que con, que, nosotras, que con nosotras no se juega. No contigo, hija. No, con nosotras. ¿sí? Ella lleva el clan a los hijos. ¿sí? Y la hija está aprendiendo de ti, definitivamente. Pero aguas con los límites. Aguas con límites. Mamá. Las mamás vienen a este, a este plano siendo mamás una vez que son mamás este tiene que aprender eso a poner los límites cuando cuando la mujer tiene a su bebé se desarrolla, se desarrolla una simbiosis tan especial madre e hijo que papá la tarea de papá es romperla para que el hijo pueda tomar su personalidad, hacer su propia vida y mamá se quede aquí. Le dé espacio al hijo que se desarrolle, haga su vida, se equivoque, se caiga, se pegue, se lastima, se quede en un hueso. Eh, así va a aprender. Pero mamá no lo acepta. Esa es la guerra entre papá y mamá. Es lo que tiene que aprender mamá, a poner esos límites. ¿Sí? Si a mí me fue mal con los hombres, no tiene que irte a mal ti con los hombres. Aprende de mi ejemplo de las malas decisiones que tomé, pero no los veas como tiranos. Digo, en este caso hablo como hombre, ¿verdad? Mm -hmm. Pero hablando como feminista, ¿sí? que tampoco me declaro así, este, es decirle, mamá, los hombres te enseñan a ser más fuerte. Ojo, mija, ¿con qué maestro te vas a agarrar, uh -huh. ¿Sí? Porque okay. ese te va a ser fuerte. Va a sacar lo mejor de ti y lo peor también. Pero así te vas a conocer más. Muy Pero bien. Tú, haz tu vida. Gracias. Y para Norma Esther, Salas López, eh, ella es ocho y su hija es cuatro. Ay. Este... ¿Qué tal el tema del dinero? <risa> Madre, hija. ¿Qué tanto le han entrado juntas al tema de las ventas? Andar juntas, aconsejarse, preguntarse cómo hacerle, con tal o cual tema del, que implique dinero. Este, okay. hay, una, hay una relación muy cercana en ese tema, pero sí hay algunas críticas fuertes, sobre todo de de mamá a hija. Mamá es cuatro y la hija es ocho. ¿Sí? sí Entonces, aguas con las críticas, mamá. Este, estás, viviendo, estás viviendo tiempos diferentes. No son los tiempos en los que nosotros éramos. Mm -hmm. Aprende, aprende más bien, mamá, qué tiempo estamos viviendo este, y hasta dónde puedes intervenir. Ok. Bueno, pues ella tiene más, más información. Déjame ver por acá. Una disculpa, hay comentarios que se han estado desfasando demasiado, eh, como que el día de hoy Facebook no, estoy viendo comentarios que hicieron hace una hora y comentarios mezclados con unos que hicieron hace cinco minutos, no sé por qué. Pero me están saliendo uno y uno, uno y uno, uno y uno. Mercurio está haciendo de las suyas. A no, ver, hay una nueva que acaba de entrar también <ríe> con mucha energía. Ahorita, ahorita está revolviendo todo, todo, todo. Por eso sí, estoy los no. mensajes cortos para que no, no se presten a mala. Sí, no, y es que están, están, este, de verdad, así, por ejemplo, tengo ahorita un mensaje que fue de hace cinco minutos y otro que me marca el tiempo de hace una hora, entonces, eh, Beatriz Rodríguez, no sé si este ya le habíamos dado, es, dice, mi fecha, día, mes, año, dice, yo soy eh, del 17 del 10 de 1952, ella da como claro. resultado un ocho. Y su mamá es del 4 del 30 de 1911 y da resultado 1. Ya, yeah, ya lo habíamos dicho. ¿Ya lo habíamos dicho? Lo okay. Lo ok, bueno, entonces tenemos por acá otro que dice, eh, para Brenda, Brenda Salas, ella es 7 y su hija es 6. 7, 6. Una hija muy, hasta en el lado positivo, muy hogareña, muy, este, le gusta mucho sanar situaciones, es responsable del lado, del lado negativo, es controladora, le gusta controlar, intolerante, es orgullosa. Este, me antojo a que el 7 destaca la espiritualidad de la persona, sí, pero también destaca la soledad. Aguas para que, para que esta relación no sea de, de una, una, mamá hasta cierto punto débil, que sea una mamá que participe más, no tengo más datos, tendría que ser el pináculo de las dos, Sí, el completo, la fecha de nacimiento. Pero de entrada es lo que me dice. Okay. Y no puede, y pueden, todas estas características que les he dado pueden no ser así obvias, sí, pero sí pueden ser, por ejemplo, este inconscientes. Mamá me da un buen consejo por, por, porque me quiere, porque me apoya, porque me ama, y quiere a lo mejor para su hijo. Pero yo, hijo, me quedo, ay, muchas gracias, mamá. No, no, sí, tiene razón. Así lo voy a hacer. Y sales, ¿para qué le decía? Ya me revolvió más. ¿Sí? O sea, pueden ser esas diferencias, ¿no? Pues sí, a ver, ahí está. Adriana Salinas Mendoza dice que ella es seis y su hijo es tres. Seis, tres. Uh -huh. Pues es un hijo que presume mucho a su mamá. Es un hijo que que le gusta ser el centro de atención de todo, pero también es un hijo así de entrada se me dio un hijo que puede llegar a estar mimado por mamá que busca tener una, un modelo de familia ideal, como todas las mamás, pero en el caso de ella Así como que mi objetivo es ese, me cueste lo que me cueste. Okay. Si sí, puedo encontrar a quizás un hijo o un poco mi madre. Silvia Can nos dice, ella es nueve, su hijo Andrés es tres, yo <ríe> soy nueve y eh, el más pequeño es siete. <ríe> Esta es mi mamá preguntando por nosotros. <ríe> a ver públicamente. Nos va a aventanear sí, aquí. Sí, a ver. A ver, mamá. es nueve. Mi hermano el mayor es tres, yo soy nueve, y mi hermano el más chico es siete. Las dos mujeres son nueve. Hay un... Hay un pequeño sentimiento de no valoración ¿sí? este, en una, en las relaciones familiares, quizás sea porque nuestro rol de mujer es, es calladita, te ves más bonita, no, no opines en este sentido ni en este otro, este, llegan y hacer cocina y mandado y hace enclaustradas en ese, en ese esquema del que al menos tú has estado saliendo constantemente y te has convertido en lo que estás en este momento. Este, tu hermano 3, tres, es alguien que, pues, que presume a su mamá, a su hermana, y más ahora a su hermana, este, por la figura en la que te has convertido, y el siete es el que está aprendiendo de todo. Aprendo de mi hermana, cómo está triunfando, aprendo de mi mamá, lo que nos está aconsejando, aprendo mi rol que tengo en este momento, pero también estoy aprendiendo y enseñando lo que no debo de hacer. No okay. sé cómo anda la cosa ahorita, pero me late que anda por ahí pasando una pruebita, este, si no es él, es tu hermano, que están pasando una pruebita, este, de, de, ¿Cómo se le puede decir que valide el valor de ser el hombre? ¿no? O yo prometí algo y ahora lo cumplo. O si yo dije que no se hacía, no se hacía, pero ahorita me está, me está doliendo que no se haga. Ok, bueno, pues ahí tienen ya <ríe> información de familia. Ana Patigasca, yo creo que vamos a cerrar con Ana Patigasca porque ya, ya es hora, Facundo, ya. <ríe> ya, ya pasó. Ya ya. Ya está, ya está. Hora y media, cuando llevamos en transmisión. ¿Cómo platicamos? Sí. Ana Pati dice: Yo soy 11, mi hija es 5 y mi hijo es 3. Ella es 11, su hija 5 y su hijo 3. Mamá, no te, no te la quiebres tanto. No te la quiebres tanto. Tus hijos van a estar bien. Ese es tu mayor miedo. Sí, acuérdate que como ellos te están viendo, es como van a crecer. Si, si tú actúas con seguridad, es la misma forma en la que van a actuar ellos, crecer y desarrollarse. Si no, es en esa forma en lo que va a pasar. Sí, entonces, céntrate, tranquilízate, este, acuérdate que el ser mamá te convierte en mago, en sacerdotisa. ¿Sí? Si eres papá, te conviertes en chamán, una vez que llegas a la maternidad, paternidad. Eh, y recordemos mamás, sobre todo, que tienen el 11 y el 22, sobre todo a ellas, este, que se les quiere. De una u otra manera, sus hijos, pareja, les han demostrado que les quieren. Este, y esa intervención física y divina con la que una mujer se convierte cuando es madre puede llegar a nublar un poco su visión de que no me quieren como yo quiero no me reconocen como yo quiero que me reconozcan ¿sí? y ahí viene la autocompasión y de la autocompasión es un escalón muy pequeño para llegar a la a la, a la al desmerecimiento y a la desvalorización de la mujer, eh, cosa que los hijos vemos, digo hijo porque yo también tengo mi madre, tengo madre, entonces sí. eso es lo que ven todos los demás, entonces mamás, para arriba, para arriba. Ya está, bueno pues de verdad muchas gracias, siempre ha sido un placer con platicar contigo echar chisme. De los números y las vibraciones, está increíble. Gracias Facundo. Ya sabemos, te esperamos el siguiente mes para ver qué nos traes de información y qué vamos a hacer el siguiente mes. Eh, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Si tú te perdiste el programa por completo, recuerda que puedes entrar en Almas en Conciencia o en el canal de Facebook Margarita Mercado. Y lo encuentras más fácilmente, le pones Marita Mercado Ángeles y ahí te va a salir el, el, todo el contenido que, que ya se ha estado subiendo. Si te perdiste algunos programas de Facundo, por favor, entra a la página Dale like, entra ahí al canal de YouTube y vas a encontrar también los programas ya de Facundo ahí. Y eh, más datos e información, por favor, vuélvenos a repetir la página para que te sigan, porque ya me están pidiendo tus datos. Entonces, eh, pues, tiene que ser a través de la página que te tienen que contactar. ¿Cuál es tu página, Facundo? Se llama Centro Holístico Integral Cafa con K. Y ahí van a encontrar, si no estoy yo disponible, van a encontrar un equipo que les va a estar apoyando como si fuera yo. No se preocupen, con confianza. Ahí está. Pues ya tienen ustedes los datos y la información. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos estamos viendo pronto. Bye.